que felicitar a los padres que las encaminan a cada uno de ustedes para que logren ese objetivo. Eh, a veces, pues, que nosotros jugamos, pues queremos ganar, eso es importante, pero también es el desarrollo es importante, la disciplina que nosotros vamos a adquirir. Eh, y en el trayecto van a haber muchas que van a tener oportunidades, becas universitarias, otras en Estados Unidos, otras en Puerto Rico, eh, y se van a convertir en mujeres del bien para este país, para la sociedad. Sabemos que estas jóvenes eh, del equipo de baloncesto hicieron un, un excelente ejecutoria que las ha llevado a ser campeonas tres veces, ¿verdad? Eh, reconocemos a ese equipo técnico. Casablanca y todo su equipo que ha estado ahí llevándolas de la mano para que puedan lograr este gran triunfo que nos dio, de, nos llenó de mucha satisfacción y, y, gran, y alegría, ¿verdad? Por el, haber adquirido, obtenido ese, ese eh, campeonato. Como mujeres eh, estamos escalando cada día más en diferentes disciplinas. Y el baloncesto es una disciplina aquí en Puerto Rico que cada día las mujeres también estamos eh, trayendo ¿verdad? Esa, esos grandes triunfos para nuestro pueblo. Así que para mí poderlas reconocer aquí en la Cámara de Representantes con este privilegio que tengo de ser su representante eh, me llena de mucha satisfacción y lo que quiero es que pasen un día espectacular que sepan que para la Cámara de Representantes de Puerto Rico y para todo nuestro, nuestro país ustedes han logrado un campeonato que nos ha llenado de sumamente orgullo por eso es que estamos hoy reunidos aquí.